Bienvenido, bienvenida a Hábitos Indestructibles. Aquí eh, tengo lo que les había prometido. Hace un tiempito atrás les había dicho que estaba preparando algo para regalarles y eh, que eso les puede servir para mantener y mejorar el seguimiento de sus hábitos. Entonces les voy a mostrar aquí mi pantalla. Acá estoy yo, que me hago chiqui? Y esto es una de las cosas que les he preparado. Como verán, es una planilla donde van a tener aquí del lado izquierdo lo que pueden hacer hoy, aquí van anotando. Aquí van a anotar del lado derecho lo que van a hacer mañana o pasado. Y la voy a checar un poquito para que... más. Y aquí abajo simplemente lo dejo para anotaciones. Tanto... Acá, tanto acá como acá, está bastante predeterminado el hecho de que esto lo tengo que hacer hoy y puede ser que acá, eh, del otro lado, lo haga mañana. Pero, sin embargo, aquí abajo yo les dejo esta, estos, eh, estos rectángulos grises para que ustedes puedan hacer una sección nueva de lo que se les ocurra. Por ejemplo, hay una de las cosas que yo uso mucho en las planillas aquí, son compras. Entonces, ahí abajo anoto las cosas que tengo que comprar. Otras cosas que pueden anotar, por ejemplo, serían eh, cosas que están esperando de alguien más. Cuando, supongamos, no sé, le respondieron a alguien un email o lo que fuere y están esperando una respuesta de esa persona. Ese tipo de cosas se pueden llegar a olvidar. Entonces, pueden anotar aquí de quién están esperando algo. O si no les gusta esto, esto es un, solamente una idea. Si no les gusta eso, por ejemplo, lo pueden poner acá y acá lo pueden dejar para otra cosa, sí eh, o aquí abajo pueden hacer anotaciones. Yo acá abajo generalmente lo uso para cosas que tengo que hacer en cualquier momento más adelante, no hoy, no mañana, pero lo tengo que tener pendiente. Esto no quiere decir que ustedes lo tienen que usar de la misma forma, lo pueden usar como ustedes quieran, lo importante es que eh, tengan un, una guía, porque no es lo mismo levantarme un día y no saber absolutamente lo que voy a hacer, que tener establecido un plan de acción, aunque yo después lo modifique, aunque lo termine solamente por la mitad, aunque haya cosas que tengan que ir cambiando, no importa. Lo importante es que tenga una estructura para que eh, eh, para evitar la procrastinación. O sea, una de las cosas que evita justamente planificar es procrastinar ¿sí? y la ansiedad esa de no saber qué hacer o tirarlo para mañana, dejarlo para el año que viene, etc. Entonces, me da una guía. Por otro lado, también les preparé otro regalito por acá, que es este, que es el Habits, habits Track, que es un, una planilla para hacer un seguimiento de los hábitos. La idea de esta es muy sencilla, acá del lado izquierdo, del lado izquierdo, van a notar el hábito que estén trabajando, y después cada día que lo hacen, <coughs> perdón, cada día que lo hacen, marcan con, con sí o con no. O le ponen un, en algunos países le dicen palomita, en otros le dicen tic, etc. ¿no? O le ponen una X o como a ustedes les guste. O ponen más o menos, depende, a veces puede ser un 50%. Depende de qué esté trabajando. Lo importante acá es, bueno, llegar a esos 31 días soñados. Eh, no, esto no quiere decir que vos si agarras y lográs hacer un hábito durante 31 días, entonces después mágicamente te puedes olvidar. Total, eh, las cosas se van a hacer solas. No es tan así, no es tan así. Yo lo he comprobado más de una vez. Eh, pero sí te da la sensación de que no querés dejar de lado lo que ya hiciste. Lograste algo, lo hiciste bien y no querés ahora agarrar y tirar a la basura los últimos 20, 30 días de lo que estuviste trabajando. Por otro lado, aquí abajo también te dejo para tener reflexiones o notas. Te recomiendo mucho que lo uses. Te recomiendo que anotes cómo, qué vas aprendiendo. El tema de los hábitos no sirve de nada si yo me pongo a hacer cosas y me pongo a esforzarme, esa es la palabra, esfuerzo en hacer algo, si luego no tomo conciencia de realmente si es importante, por ejemplo, para mí, si lo podría hacer de otra forma, si podría hackear de alguna forma mi vida, mis tiempos y mis actividades para ser más efectivo en lo que quiero lograr de, tal vez de otra forma. Eh, si yo no aprendo sobre mí, la verdad que todo esto no sirve de nada. Y ese es uno de los errores más gigantes en los que cae la gente, que se pone a hacer las cosas de la piel hacia afuera, se pone a hacer las cosas desde el carácter, desde, ah, tengo que hacer esto, tengo que ir al gimnasio. Y es como que se obligan, pero en, un, en algún momento yo me saturo, me canso de obligarme, me canso de estar en una pendiente, en, un, en una constante tensión de esfuerzo y de obligación. Entonces, es fundamental que yo aproveche esto para conocerme. Por ejemplo, no es lo mismo cuidarme en la alimentación y ponerme una dieta y tratar de comer mejor y porque hay que, no sé, porque me está saliendo la panza, no es lo mismo eso que el hecho de lograr hábitos, no solo de alimentación, sino que puedo poner un hábito, que el segundo, el segundo hábito sea leer un libro de nutrición, como por ejemplo el de la dieta 80-10-10, entonces agarro y leo 5 um, ¿sí? páginas por día, 10 páginas por día, una página por día, no importa, dependiendo de las otras cosas que tenga y mis tiempos, pero voy haciendo un seguimiento y empiezo a entender por qué es importante alimentarse bien. O sea, ya no se trata solo de hacerlo porque hay que hacerlo, porque hay que bajar la panza, porque hay que estar lindo. No, se trata, se trata de salud, se trata de, de, de ampliar mi entendimiento para que yo pueda hacer las cosas. ¿Sí? hacer las cosas sin tanto esfuerzo, con dedicación, sí, con voluntad, sí, pero no con tanto esfuerzo, no sufriendo, no que sea un trabajo que pese. Es completamente distinto, quiero que lo analices esto que te estoy diciendo porque es fundamental, es muy muy importante. Si yo no aprendo nada de mí en el proceso de hacer los hábitos, lo voy a tirar a la basura, voy a hacer un montón de tiempo, te habrá pasado de que hiciste durante un tiempo un hábito, dos hábitos, tres hábitos y después te caíste, te caíste porque no te conociste. Te tenés que conocer para que el por qué sea sumamente, fuer sumamente fuerte, para que sea auténtico, para que sea tan, tan fuerte, tan, eh, tan básico, logres llegar tan al centro tuyo, sea tan importante para vos, que no vas a necesitar... A andar haciendo fuerza, esfuerzo para hacerlo. ¿sí? Eh, hay muchísimos ejemplos que te puedo poner, te podría seguir hablando mucho, pero no quiero hacer este video más largo. Si querés trabajar esto, tenés el grupo de hábitos indestructibles en WhatsApp y lo tenés en Facebook, ahí podés ir comentando. El tema de las reflexiones, ¿sí? tanto lo que yo voy trabajando en esta planilla, en esta planilla. Donde puedo ir, también abajo lo puedo usar como reflexiones, ¿sí? como algo que yo haya descubierto de mí, algo que haya encontrado, un detalle, eh, lo que fuese. Cualquier aprendizaje sobre mí, tanto acá como acá, ¿sí? todo eso lo puedo volcar y lo puedo compartir en el grupo, porque ayuda a otros, porque el punto está en que al ir verbalizando y poniendo en palabras lo, cómo yo soy, cómo me siento, qué estoy aprendiendo sobre mí, me ayuda a entenderme y a conocerme más, de forma más clara. No es lo mismo pensar, por ejemplo, en un problema y tenerlo en la cabeza dando vueltas y que se te cruzan todos los pensamientos juntos y se te cruzan, ah, ah, un chocolate, y voy y como un chocolate. O sea, está todo mezclado, que agarrar y empezar a escribir. Cuando yo escribo, lo clarifico, saco lo que no es, corro lo que es más o menos, anoto lo que sí es, etcétera. Eso, de eso se trata. Entonces, te recomiendo muchísimo que compartas tus aprendizajes en el grupo, en los dos grupos, y que uses estas planillas. Eh, la idea, la idea, ¿sí? eh, si llegaste hasta acá en el video, la idea es que esto lo compartan. O sea, supongamos que eh, en vez de hacer el check-in, ¿sí? la idea es que puedo hacer el check-in, si no sabes lo que es el check-in, anda, mira, el primer video, pero te lo, te lo dejo acá arriba en, en las tarjetitas de YouTube. Pero sí no querés hacer el check-in, podés hacer el check-in y podés hacer esto o podés hacer esto en vez del check-in o como vos quieras. Eh, la idea sería que vos, por ejemplo, puedas, no sé, sacarle una foto a esto una vez por semana y mostrar tus avances y ¿sí? compartir que estás aprendiendo y mostrar tus dificultades. ¿sí? Si vos no te abrís, si vos no dejás si vos no compartís con los demás, si vos no, no, no estás dispuesto a aprender, si no estás dispuesto a reconocer que te equivocás, si no estás dispuesto a reconocer que no sos perfecto, si no estás dispuesto a reconocer que no te las sabes todas, que puede haber cosas que no sabes, que puede haber cosas que entiendas acá pero que en la vida te cuesten. Si no estás dispuesto a eso, vas a seguir trabado, vas a seguir dando vueltas en círculos, vas a seguir con las mismas dificultades. Tenemos que admitir en las cosas que fallamos para dejarnos ayudar. Tenemos que dejar de ser el llanero solitario y dejarnos ayudar y tener la suficiente humildad para aprender y para, para dejarnos ayudar por otras personas que quizás saben más que yo. Quizás no saben más que yo en otras áreas, porque a nosotros nos gusta ser muy inteligentes y saber mucho, pero quizás en un punto específico sí. Y desde ese punto específico yo puedo aprender a esa persona. Aunque en el resto yo sea maravilloso y súper genial y sea muchísimo mejor que esa persona, en muchas otras cosas no importa. Lo importante es que, encontrar a alguien que me pueda ayudar en eso. Si yo estoy aprendiendo inglés... A mí no me importa si la otra persona no sabe sobre liderazgo, no sabe sobre autoestima, no sabe manejar, no sabe nadar, no sabe jugar al fútbol, no sabe bailar salsa. A mí no me importa si yo hago un montón de actividades mejor y si la persona lo único que sabe es inglés o, no sé, o no hace nada de su vida pero es muy bueno en inglés. A mí me sirve. Yo puedo aprender inglés de esa persona y quizás yo también le puedo servir a otra persona o puedo servirle a una tercera persona y empezar a hacer un círculo. De eso se trata el grupo. Entonces... Eh, estos hábitos indestructibles. Acá, por supuesto, tenemos a, siempre al ninja ahí porque. Porque. Uy, me fui. Tenemos <ríe> siempre al ninja porque eh, estamos haciendo. Eh, somos, nos consideramos un clan de ninjas porque venimos de Autoestima auto Ninja. Si no estás en el grupo de Autoestima Ninja, te recomiendo que ingreses al grupo de Autoestima Ninja también. Lo tenés en WhatsApp y lo tenés en Facebook. Entonces, estas son las planillas. Usalas. Espero que te sirvan. La hice con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Eh, me llevó su tiempito hacerla, parece que no, pero me llevó su tiempito. Y eh, esta fue un poquito más sencilla, no tanto, pero fue un poquito más sencilla que la planilla, que la, que la diaria. Pero bueno, ambos los tenés en PDF, te dejo los enlaces en la descripción para que lo puedas imprimir y los puedas usar. Espero que lo uses, que lo compartas y que eh, nos cuentes cómo vas avanzando en el... Nada más, mi nombre es Marcos Montivero y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier detalle lo que quieras saber me dejas un comentario abajo en el video o en los grupos y van a ser bienvenidos, van a ser respondidos, les respondo a todas las personas porque es eh, lo que hago, lo que me gusta Nada más, chau chau Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita Comparte este video con tus amigos Recuerda la frase de del Carnegie que dice